...se llama el bordón, consiste en hacer un círculo enorme con todo agarrado de la mano... ...y cuando al principio, la posición inicial, deberíamos de estar todos pegados... ...tocando con el pie eh, la estafeta, la pica con el cono... ...y cuando el profesor diga bordón, y no otra palabra, nos diga cordón... ...no diga lo que sea, tenemos que tirar para afuera las personas que se separen o las personas que toquen la estafeta están eliminadas. Todos los que vayan siendo eliminados se van a la estafeta de al lado y forman otro pequeño bordo. Ahí ya no hay eliminación. Sí. Vale. En, en la final tenéis que hacer el contra uno que sería el con la mano así, ah. con el pie así. El profesor te diría bordón y tú ya tendrías que hacer que el otro mí, Bordón. ¿Vale? En relación con el poste, en relación con el poste, os digo lo mismo, ya que este, este, o sea que sigáis por ejemplo esto, objetivo motor, mejorar la fuerza y tal, este, ese está mejor que este porque este lo habéis puesto en el medio y yo creo que es mucho mejor que lo pongáis con el logo ahí, porque sigue como la misma estructura. Está muy bien que pongáis las calificaciones con el porqué y que pongáis el tiempo, ¿vale? Eh, pero sin embargo, los gráficos... Son estáticos, yo no he visto el movimiento. La flecha, la flecha. La flecha. Ya, pues eso que... Flecha, ¿eh? Es una de las razones por las cuales yo decía al principio del curso, creo que necesitáis un ratón. ¿Vale? Ratón, porque con los deditos, me creo que hay que tener ya mucha agilidad. ¿eh? Pero bueno, no dudo que alguien pueda tenerla. Eh, pero es mejor con ratón y ya está lo de instalación y material no tenéis que poner pabellón Toño Santos sino un pabellón o algo así quizás eso ni es necesario vale pues ya está está más o menos bien y los gráficos el contraste y eso está aceptable pero abajo está claro que no habéis puesto movimiento pues venga rápido vale chicos hacemos un círculo la edad, Carlos. ¿Eh? la Me La edad ya no, no, no, no perdón. Pero mostré, que, este que okay. no, de jamais, yo y que de verano, no que pensaba que ¿Lo recuerdas el segundo juego? El primero es su tiburón y socorrisas. El segundo es el pollito Exacto. Buena memoria. ¿Ves cómo no es lo mismo vivenciado de la enfrente ¿Retiste que no me ha dado tiempo? ¿Vale, Repite ver, que es que estoy muy lejos? Aquí, aquí. ¿Son africanos? Uh, a tu madre. <ríe> <ríe> Listo. Son Acción. ¡Que nadie tiene pasaporte! ¡Por no! te cobran, eh! <risa> Y Está muy bien que pongáis eh, cuando hay diferentes jugadores que no son de ataque y defensa, que pongáis diferentes colores y unos con cuadraditos y otros con circulitos. Desde luego que pongáis eh, líneas con, con flechas, que eso. Vamos a ver. Líneas con flechas, que eso. Algunos dicen, es que no lo he podido hacer. Pues mirar aquí mismo lo vamos a ver. Si yo cojo aquí una cosa de esta. Le doy a Le. curva, por ejemplo. Bueno, hostia. Esta a mí eso no sueen. me sale. Y a esto, eh. Pues yo te lo hago con la derecha y con la izquierda, ¿eh? Sí, Y la curva también. Y ahora. <risa> y ahora, eh, vale, vale, y ahora vale, vale, cuando aquí vale. viene.. Cuando aquí oh, tienes este aquí. dibujo, dice está a lo mejor un poco fino. Tal puedes elegir el color, está bacán. ¿eh? Lo puedes el grosor, el puede el elegir grosor. el grosor. Carlos ha practicado que mira cómo sí. lo sabe. Lo que tiene es hacer un buen foto. Y, y entonces veis cómo aquí es demasiado fina, pues la ponemos más gorda. Más gorda, más gorda. A, a, sí. a, a 12, a 12. Por, aquí, por ejemplo, grosor que no lo digo porque es que. Es decir, es que no sale y nada más que a uno se le ocurre que el movimiento es ¿eh? o no poner movimiento como alguno, y o hacer nada más que flechas en línea y recta. Y negra. Y, y eso es lo mismo: cogéis 8, esto ya, y. ya está. Y ya está. Suficiente. Pues, o sea que es fácil hacerlo. Oh, oh, no es ningún... Con ratón, con ratón. Ah, claro, eso es con ratón. Si lo queréis hacer con dos dedillos. Cuando datos voy a decir, creo que eso va a ser muy bueno. Pues ya está, nada más que eso, y que debajo del 30 por 30 hay plantillas, debajo del hay plantillas de estos, los cuadritos é. ¿eh? Tenedlas en cuenta, ¿vale?